Hola, estamos celebrando los mil suscriptores con una tarta. We are celebration with a cake. Muchas gracias a todos los que me han seguido, todos los que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias, he conseguido eh, mil suscriptores, gracias a vosotros. Y hoy lo voy a celebrar. Espero que os guste el vídeo. Es una tartita de chocolate con nata y unas colosinas encima. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y que os haya gustado mi canal. Y bueno, es para, para eso, para dar las gracias. Y bueno, he llegado pues a lo que quería, a los mil suscriptores. Y tengo aquí la tarta, pues para celebrarlo. Todavía está la vela encendida. Aquí está encendida. Y muchas gracias. Se ve un poco difuminada. Estoy un poco nerviosa. Y bueno, pues eh, he querido hacer partícipe con vosotros. Y que, bueno, eh, virtualmente os invito y os doy un trocito a cada suscriptor a los que me habéis ayudado, pues, pues a conseguirlo. No es una tarta igual, pero es igual de sabrosa, es de chocolate y, y nata. Y bueno, pues aquí voy a comer un poco con vosotros. No, riquísima. Uh -huh. Está muy buena. Mm, se me ha caído un poquito. Voy a coger, dejarla aquí, voy a coger un poco. Si no lo no doy comido, mm. <coughs> en forma de corazón muy bueno me olvidé de traer la cuchara pero bueno es igual es igual total el chocolate no lo iba a partir y el resto pues, se come con las manos. Espero que estéis todos bien. Nosotros estamos de celebración de los mil suscriptores. Me gustaría mucho virtualmente pues, invitaros a, a un trocito. Tocaríamos a muy poquito, pero bueno, es el símbolo. simbólicamente. Otro trozo más. Y bueno, por este trozo mejor, que así no, no tengo que apagar la vela. Mm, ¡Qué rico! Muchos thank yous. Mmm, mm. Nos gusta. A ver cómo queda después el vídeo. Voy mm, a comer hashtag. Qué bueno está. No la puedo comer entera. <ríe> qué, qué más quisiera. Mm. Qué rica. Bueno. Con las manos. Y creo que sí me ha puesto la lengua azul apagado la vela igual que la otra casi a la misma vez y tengo aquí a unas espectadoras que os enseño y de celebración <risas> Lo están celebrando. Es que creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez que ven una vela encendida. Por eso les ha sorprendido. Bueno, seguimos con, los, con lo nuestro. Muchos thank yous. Muchas gracias. Seguimos comiendo. Espero que os guste el vídeo. Thank you. Está demasiado buena, me encanta. Bueno, pues ya, muy buena, muy buena. Mm. Un poquito más, está demasiado buena, más buena de lo que yo pensaba. Mm. Y estas horas de la tarde vienen muy bien, ¿eh? os lo juro. <risa> Mira. Creo que fue por la vela que estaba encendida. Creo que no la han visto nunca. que les ha sorprendido un poquito. Y a la otra. Casi no se ve Está aquí Emily Casi no se ve con la pared Emily, casi no se ve Emily Qué rica Casi está ahí Está ahí, sí Pasa que con la pared Como es blanca Emily <risa> bueno, aquí estamos las tres. Y en otra más. Hay otra más, ¿eh? Hay otra más. Ven, Barbie, ven. Os le enseño. Os le enseño. Aquí hay dos, mira. Baby, ven. ¡Babi! Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a conseguir los mil suscriptores. Eh, lo he celebrado con vosotros con una tarta, es una pena que no os pueda dar eh, tarta, salvo virtualmente, y las ganas que tengo de daros. Pero bueno, haré otro vídeo con una tarta más grande y la repartiremos, ¿vale? Muchas gracias y muchos besos. Muchos thank yous. Ay, que se nos viene, se nos viene la niña. Ahí está. Pan. Y aquí la otra. Likey, likey, likey tenemos a la señorita Emily. Y falta un gatito, falta un gatito que no está aquí. Bueno, gracias. Y un millón de besos a todos, ¿eh? Un millón de besos y lo seguiremos celebrando, ¿eh? A ver, al llegar a los 1.500 y luego 2.000.